Sí. Como decía hace cuántos ¿Cuánto años como cuántos años como cuarenta. No. No. Cien años. No. No tengo cien años. <risa> ah, bueno. Buen eh, pues, no, mirando el sol. Bueno. No, no termina más. No. <risa> Estamos viendo si viene... ¡Abuela ¡Ah, pues el tanque Gracias. Este, estamos viendo si viene Mirta Legran. Ya, y aquí viene. Sí. Bueno, amigos, hoy vinimos. A dar vueltas, y por eso se lo voy a pedir a mi varita. Quiero... Esperen un segundo. Hola, amigos. No, me Les dije... Bueno, le voy a pedir a mi varita si puedo dar vueltas. Por favor, Marita, puedo dar vueltas. Me, ¿me podrías hacer dar vueltas? Besos por favor. Si sí. Se va a poner bueno, eh. Marita, por favor, hazme normal, ¿sí? uh, Me he oro Bueno. Bueno, amigas. Estoy muy contenta porque hoy es el cumple de mi hermano. Para, para, para, déjame ver. Lola. Bueno, bueno amigos, les mando un beso que grande. Y luego le damos un feliz cumpleaños a mi hermana, Mattie. Bueno, un besito. Chao.